Hola, este es el último vídeo del tema 6, competencia imperfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre el oligopolio y la teoría de juegos. Bueno, pues para comenzar, como ya hemos indicado en otro vídeo, el oligopolio es una situación no competitiva, donde las ventas las realizan unas pocas empresas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso de que no es competitiva? Quiere decir que no estamos en competencia perfecta, sino en competencia imperfecta. Por lo tanto, va a haber unas pocas empresas en lugar de muchas empresas de modo que cada una de las empresas va a ser capaz de influir en el precio de mercado, eh, por lo tanto no van a ser precios aceptantes como ocurre en competencia perfecta, sino que van a tener un cierto poder de mercado. Pero como los productos van a ser normalmente similares entre ellos, es decir, van a ser normalmente homogéneos, pues eh, van a poder competir entre esas pocas empresas. Es decir, aunque se tiene un cierto poder sobre el mercado, vamos a tener que considerar cuáles son las actuaciones que el resto de empresas que actúan en este mercado están teniendo. Si bajan el precio, pues eso me va a afectar, si suben el precio, igualmente. Por lo tanto, las características del monopolio es que existen barreras de entrada y por ello hay pocos productores que hay una interdependencia entre las empresas, ya que las decisiones de unas van a afectar a otras. Como decíamos, si una baja el precio, eso va a afectar al resto de empresas, ya que esa empresa que ha bajado el precio se va a quedar con una mayor cuota de mercado y el resto de empresas tendrán la opción de copiarle y volver a bajar el precio. Esta situación va a derivar en la existencia de comportamientos estratégicos, es decir, que las empresas podrán, eh, llegar a acuerdos no eh, firmados no tácitos no eh, acuerdos implícitos digamos eh, para no dañarse unas a otras es decir, todas van a tener un mismo precio, un precio parecido para poder eh, mantener las cuotas de mercado de manera similar es decir, tendrían eh, similares cuotas de mercado a menos que una de ellas oferte algo mmm, diferente es decir, que el producto no sea homogéneo del todo bueno, por lo tanto Va a haber situaciones oligopolísticas en las que las empresas lleguen a acuerdos, pero serían colisiones explícitas o tácitas. Sin embargo, como hay mercados eh, en los que esto no se permite, estos acuerdos no se permiten, eh, porque está regulado por eh, comisiones antimonopolio, eh, ya que si las empresas que actúan como oligopolio eh, llegan a acuerdos y coluden, no coludir es llegar a un acuerdo, si las empresas que actúan como, como oligopolio coluden, estarían actuando como si fueran una única empresa. Es decir, si todas fijan el mismo precio, al final estarían actuando como si fueran un único vendedor. Eh, por lo tanto, hay situaciones en las que no van a poder llegar a acuerdos porque hay una comisión nacional de competencia que no lo permita o porque haya regulación al respecto. Eh, en estos casos podrían coludir, de forma no explícita, es decir, intentar llegar a un acuerdo, aunque dicho acuerdo no se firme, vender a un precio eh, similar, pero va a existir siempre una tentación de romper este acuerdo. Porque vender a un precio menor al de esa cooperación va a suponer unos ingresos adicionales a la empresa que rompa el acuerdo. Si hay una empresa que estamos en un acuerdo y yo de repente cojo y bajo el precio, me voy a quedar con una gran parte del mercado hasta que tú me copies y bajes el precio. Pero claro, cuando tú bajes el precio y me, me hayas copiado, las dos vamos a ganar menos dinero que la situación inicial. Bueno, eh, entonces todo esto se estudia en lo que se denomina teoría de juegos, que nos va a ayudar pues, precisamente a ver qué estrategias pueden adoptar los oligopolistas dependiendo de estos supuestos sobre la conducta de los rivales, cómo se comporten los demás. La teoría de juegos va a establecer que una estrategia será dominante cuando constituya dicha estrategia la mejor opción a seguir independientemente de lo que haga el rival. Es decir, la estrategia será dominante si para mí es la mejor independientemente de lo que haga el otro jugador o la otra empresa. De la misma forma, un equilibrio sería dominante cuando ambos jugadores o ambas empresas tengan una estrategia dominante. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, pues vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos dos empresas de telefonía, son Vodafone y Movistar. Son las únicas dos empresas que actúan en el mercado eso es un supuesto, ¿no? es Entonces tienen que decidir si van a tener un precio normal o si van a tener un precio elevado. Entonces en el caso de que Movistar tenga un precio normal, pues va a ganar 20 si Vodafone tiene un precio normal y va a ganar 450 si Vodafone tiene un precio elevado. Ya que al tener ella un precio más bajo y Vodafone un precio elevado, pues se va a quedar con más parte del mercado y su ganancia sería 450. En el caso de que decida mantener un precio elevado, pues si Vodafone mantiene precio normal y Movistar precio elevado, como vemos Movistar va a tener pérdidas porque claro, como ha tenido un precio normal, Vodafone se va a quedar con la mayor parte del mercado y va a tener unas grandes ganancias, lo que supondrá pérdidas para Movistar Si ambas deciden mantener precio elevado pues las dos ganarían, Movistar ganaría 400 y Vodafone 200 Como vemos, el hecho de que eh, movistar mantenga un precio elevado pues sus ganancias en ese caso van a depender de lo que haga la otra compañía bueno entonces como vemos ahora queremos saber si alguna de las dos tiene una estrategia dominante independientemente de lo que haga movistar quiero saber si vodafone prefiere tener un precio normal o un precio elevado por lo tanto vodafone tendrá un precio normal entre el precio normal y elevado en este caso preferiría tener precio normal, es decir, entre ganar 10 o perder 40 prefiere tener precio normal y entre ganar 300 o 200, como vemos va a preferir tener un precio normal ¿vale? lo que he hecho ha sido comparar si prefiere tener precio normal o elevado, es decir, ganar 10 o perder 40 y si prefiere tener precio normal o elevado, ganar 300 o 200, como vemos en ambos casos Vodafone preferiría tener un precio normal. Por lo tanto, para Vodafone la estrategia va a ser precio normal. Precio normal a precio elevado prefiere precio normal y entre precio normal y precio elevado prefiere precio normal. Por lo tanto, su estrategia dominante va a ser precio normal. ¿Qué ocurre con Vodafone? Bueno, pues Vodafone, eh, perdón, Movistar. En el caso de Movistar, entre precio normal y precio elevado, como vemos, prefiere precio normal porque gana 20 en lugar de perder 60. Y entre precio normal y precio elevado, prefiere precio normal porque gana 450 en lugar de 400. Por lo tanto, la estrategia dominante para Movistar sería tener un precio normal. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas tienen estrategias dominantes, precio normal, precio normal, lo cual sería un equilibrio dominante. Bueno, aquí, eh, aparte de ese equilibrio dominante que acabamos de estudiar, eh, tenemos la opción del equilibrio de Nash. Nash fue un premio Nobel en eh, 1990 y algo y eh, su equilibrio supone que cada una de las empresas eh, va a constituir su estrategia teniendo en cuenta cuáles son las estrategias del rival. De manera que ninguno de los participantes, ninguna de las empresas va a tener incentivos para cambiar estrategias, es decir, el resultado, el equilibrio o la estrategia, en este caso sería la mejor teniendo en cuenta lo que va a hacer el adversario, teniendo en cuenta lo que va a hacer la otra empresa. Yo tengo en cuenta lo que va a hacer la otra empresa y entonces tomo mi decisión. Por lo tanto, el equilibrio de NAS vendrá en aquel punto en el que yo estoy en mi mejor eh, opción teniendo en cuenta lo que haría mi rival. Sin embargo, esto no significa que dicho resultado vaya a ser el mejor para cada jugador. Eso puede ocurrir y tener, en nuestro caso, un equilibrio subóptimo. Bueno, veamos un ejemplo. El dilema del prisionero. El dilema del prisionero lo tenemos aquí. Sería eh, dos prisioneros, en este caso hemos puesto que son Corleone y Al Capone, que tienen que decidir entre confesar y no confesar un crimen que han cometido juntos. Están en dos habitaciones separadas que no están comunicadas, es decir, no pueden hablar, no pueden comunicarse, por lo tanto no pueden cooperar eh, voluntariamente y decidir eh, conjuntamente la, lo que van a hacer. Pero sí saben cuál sería la pena de cárcel en el caso de que confiesen o no confiesen. Por lo tanto, si Al Capone decide confesar y el otro, Corleone, el otro prisionero decide confesar también, ambos tendrán siete años de cárcel. Siete años de pena, de prisión. Si Al Capone decide no confesar y Corleone decide confesar, Corleone irá libre, es decir, no tendrá ningún tipo de pena, ya que ha confesado el delito y eh, ha colaborado con la policía, digamos, y Al Capone, que no ha confesado, pues tendrá la máxima pena, que son 25 años. ¿vale? En el caso de que Corleone decida no confesar, no cooperar con la policía, y Al Capone decida cooperar o confesar, al Capone se irá libre, mientras que Corleone estará 25 años en prisión. Y en el caso de que ninguno de los dos confiese no van a cooperar con la policía, pues solamente le podrán meter un delito menor, que sería estar dos años en la cárcel. ¿vale? ¿Cuál sería la mejor opción? Bueno, pues si nosotros vemos los pagos que hay aquí, esto es una matriz de pagos, si vemos cuáles son las penas de cárcel, la mejor opción sería, eh, vale, para cada uno irse libre, pero... En el caso de que pudieran cooperar, ambos deberían decidir no confesar. No confesar e irse solamente, estar solamente dos años en la cárcel. Pero claro, como no se pueden comunicar entre ellos, la mejor opción va a ser confesar, porque no se fían de la otra persona al no poder comunicarse. Pero bueno, veamos de todas maneras qué es lo que deberían hacer en el caso de eh, que tuvieran en cuenta cuál es la opción que va a tomar el otro jugador. Entonces, si Al Capone decide... Confesar o no confesar, pues eso va a depender de lo que haga el otro. Si Corleone confiesa, Al Capone entre confesar o no confesar va a preferir confesar, porque va a tener siete años de cárcel en lugar de 25. Y si Corleone decide no confesar, Al Capone preferiría también confesar en lugar de no confesar, porque estará libre en lugar de estar siete años en prisión, dos años en prisión. Por lo tanto, para Al Capone la estrategia sería confesar. Esa sería su estrategia dominante, eh, teniendo en cuenta el equilibrio de Nash. Y ahora para Corleone, ¿qué prefiere? ¿Confesar o no confesar en el caso de que Al Capone confiese? Bueno, pues entre confesar y no confesar, prefiere confesar, para estar siete años en lugar de 25. Y entre eh, confesar y no confesar, en el caso de que Al Capone no confiese pues también prefiere confesar, porque va a salir libre en lugar de estar dos años. Por lo tanto, para ambos, la estrategia dominante es confesar. Y aquí tendríamos un equilibrio de Nash en confesar, confesar. que Sería la opción dominante, la estrategia dominante y el equilibrio dominante de esta matriz eh, del dilema del prisionero. Por lo tanto, cuando la cooperación entre empresas oligopolísticas se realiza muchas veces, es decir, se repite, se repite, en cada periodo se vuelve a repetir, las empresas van a aprender cuál es la situación más ventajosa en la que pueden obtener más, más beneficios. Y va a ser más posible que se mantengan los acuerdos cooperativos a medida que se realicen un mayor número de acuerdos. Es decir, conforme van pasando periodos, otro periodo, otro periodo, otro periodo... si se pueden fiar de la otra empresa, si ambas van a mantener el precio alto, qué es lo que van a hacer. Una estrategia que suelen hacer de este juego repetido, es decir, una vez que se repiten varias rondas, eh, para decir si cooperan o no, se denomina la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Bueno, pues consiste en actuar de la misma forma que lo hizo el oponente previamente. Eso quiere decir que si eh, en alguna de las rondas, en alguno de los años, la otra empresa decide desviarse, al año siguiente yo voy a copiar lo que ella ha hecho. Es decir, ojo por ojo, voy a hacer lo que me has hecho tú. Voy a bajarte el precio para que ahora yo me quede con tu cuota de mercado. Eh, y esta es una de las estrategias que ha demostrado dar mejores resultados siempre y cuando se suponga que el juego se repite un número indeterminado de veces. Es decir, si hay, si hay varias rondas de, del juego. En el caso de los experimentos, si hubiera varias rondas de un experimento, si se repitiera y se repitiera y se repitiera la decisión que tienen que tomar. Y si en algún momento uno de los dos jugadores se desvía de, de lo acordado, en la ronda siguiente el otro jugador eh, le hará pagar. Es decir... Le hará lo mismo que, que él ha sufrido. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.